La, de la, la reina Fuentes, la reina Fuentes, desde el barrio fino de la De este equipo, solo puedes marcar el 55 31 3130 687 a México. La reina Fuentes, la reina Fuentes. En Israel Valentín. el rey de la Cumbia Colombiana, bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el <risa> Recuerda, esto es un gran rollo Sigue, sí, otro rollo ustedes, sí, yo o sea yo soy pirata y de que le ande grabando a los sales de la piratería, etcétera, etcétera? ¿Es porque, porque copian mi estaba? mis trabajos? ¿Eso o es que yo o sea, de que le ande, Le ande grabando, grabando a los sales de la piratería, piratería, piratería etcétera, etcétera, etcétera, es porque copian mis trabajos.